interno. Ahora tenemos que ver en la conjugación en lo interno y lo externo. Así es. Gracias, Roberto. Maestro Medina. Yo lo voy a decir como lo diría otro grande. Pedro Enrique Escureña. Duarte y los trinitarios son héroes del sacrificio. Sí. Eso quiere decir sí. que trabajaron a donde muy le dolió, y así es que debemos trabajar hoy para poder hacer una República Dominicana donde nuestros hijos, nuestros nietos, y cuando digo nuestros, no le estoy asumiendo individualmente, sino los hijos y los nietos de las presentes generaciones tengan una república dominicana sana donde se pueda vivir con dignidad como fueron héroes del sacrificio porque sacri se sacrificaron al extremo que decir que Duarte se aisló en Venezuela porque su presencia él entendía que era ...una manzana de la discordia... ...para preservar... ...precariamente... ...la independencia de la República... ...eso es mucho decir... Eh, ...Roberto como historiador... ...y sí, busco la aprobación eh. suya... ...de ese juicio... ...eso es mucho decir... ...o sea, me retiro de la actividad política... ...transitoriamente... ...y cualquiera podía... ...y lo satanizaron... ...cualquiera podía decir... Cualquiera podía decir que estaba evadiendo responsabilidad. Pero cuando se da el grito de Capotillo, ahí está Duarte enviándole cartas a Pepillo Salcedo para que lo deje incorporar como general de armas a esa restauración de la República. O sea, fue un hombre que le dio continuidad, pero tuvo hasta el sacrificio siendo el, el, el, el proclamado por los pueblos del Cibao para que fuera presidente de la República. Tuvo ese sacrificio de aislarse para preservar precariamente la independencia. Tuvo la capacidad de sacrificio de no alzarse con la presidencia de la República porque creía en la democracia real. Maestro, Ra Ramón Emilio Jiménez interpretó el mensaje de Duarte también en materia de educación, usted como educador, que es en el himno a Duarte que invita que en la fragua de la escuela, sobre todo nuestra patria fue forjada en el primer párrafo y el calor de tu enseñanza confundió vida sagrada. ¿Cuál es la gran responsabilidad en materia de docente eh, de nuestras universidades, del sistema educativo dominicano, para proyectar cada vez más el mensaje de Duarte, la vida de Duarte, y que nosotros podamos honrarle como se debe? Se celebra un día de su natalicio y otras fechas memorables, históricas, pero Duarte debe no celebrarse sino practicarse todos los días y el maestro que asume su magisterio con responsabilidad con honorabilidad con honestidad está emulando a Duarte, porque no hay un mejor canal para formar una sociedad sana que no sea la educación eso se ha repetido ya muchas veces pero es una verdad absoluta Así es Es, no es ese nada. medio Entonces hay quienes Llevamos a Duarte en la genética Y tratamos de practicarlo todos los días Ahora quienes no practican a Duarte Hay todos, quienes se recuerdan el día, el día de mucho, Duarte nada Hay nada. muchos otros que no, no es, Se recuerdan es, el, es, el día a, de Duarte Te voy a hacer la referencia porque hay que contextualizar Aquí hay líderes Con matices de izquierda que te dirigen un sindicato y te manejan dinero y no rinden cuentas. Eh, y Duarte es. fue con su, con su papelito Primero, a rendir eh, cuentas. Eh, un entonces, ejemplo. Y lo a que de la eso? Ahí tenemos al, al personaje Trabajemos. Trabajemos sin descansar. No perdamos la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en la fuerza de nuestros brazos bien bueno la tercera frase de, sí la de, tercera frase vamos a vamos a comenzar por Roberto que tenía algo como en la gatera eh, antes de que el maestro Medina terminara es ¿eh, robert sí. adelante escuchate la frase verdad tú la conoces perfectamente sí todo está enhebrado <risa> <risa> las frases de fuerte <risa> sí. como la sociedad misma la naturaleza y el pensamiento están articulados. Así es, así es. Totalmente. Y en este sentido, permíteme decirte: se ha emitido, criticado mucho el optimismo pedagógico de muchos de nosotros, los educadores. El optimismo pedagógico que creo que se expresó en el colofón de la intervención de mi colega, hermano eso, eso alumno, eso alumno. y asesor Miguel Medina Ajá, laboral, laboral. <ríe> oye la paloma tirándole las ejecución. asesor político Uy, digo, no le de los 70 no te... sí. en el sentido de creer que Solo por medio de la educación es posible lograr tanto. Es, esa es una concepción que atribuye más poder a la educación que la que generalmente ha tenido y tiene en cualquier rincón de la tierra. Somos más partidarios de Aníbal Ponce cuando sostuvo que ninguna reforma educativa por la sustancia que tenga puede lograr una verdadera revolución social y cultural necesariamente debe ser la articulación de todas las agencias que influyen, determinan y condicionan la conducta de los humanos porque la escuela sobre todo a partir del desarrollo de las redes, de los medios de difusión, del protagonismo del Estado. El discurso del maestro a veces destentado, sin tiza ni borrador. Y ahora virtual, maestro. Y virtual. Ha pasado a ser, como decía un amigo maestro, trivial, útil y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Hasta tanto... Hasta tanto las metas que deben ser metas del país, no las sumamos desde el primer mandatario, todos los medios de comunicación, toda la filosofía comunicacional de las redes, los medios de difusión, las escuelas, el Estado, hasta las familias, no es posible ...lograr mucho y nosotros debíamos propender a eso desde ese punto de vista y siempre habrá tiempo para el trabajo permanente a la laboriosidad que nos enseñó Juan Pablo Duarte. Pero yo pienso que para que reasumamos ese valor de laboriosidad, trabajo y despegue, tenemos que refundarnos... Desde todas las universidades, empezando por la UAS, re, si hubo un movimiento renovador que se gestó en la Guerra de Abril y que tuvo una dinámica que ha naufragado, es momento ya de definir una refundación para ver cuál es el papel de cada uno de los actores, cuál es su filosofía, a dónde propende y desde este punto de vista, en sentido general, debemos propender a un ideario desde la planificación. Muchas gracias, Bien. don Roberto. Gracias, muchas Queremos gracias. Queremos también escuchar la opinión bueno, de la misma yo frase de la maestra. Que se sobredimensiona, dice él, eh, a labor la, la labor de la educación. Es cierto muchas veces lo entusiasmamos, pero en realidad yo pienso que sembrar ideas desde pequeño hace que el árbol sea fuerte, sea fuerte y pueda estar en cualquier embestida salir airoso. Eh, me estoy refiriendo a la, a la forja de un hombre, de una mujer, de un ciudadano, una ciudadana. En valores. El caso de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte. Ese fue su empeño. Ahora bien, yo podría preguntarle, con el permiso de ustedes, a nuestro maestro historiador. ¿Qué está pasando ahora? En la educación dominicana, en, en la materia de la historia. De que muchos jóvenes conozcan a Duarte, sepan del sacrificio de Duarte. O la historia se volvió ahora a nivel de currículo, un muñequito, un paquito eh, algo así, pero no se siente la historia. Esa es mi, mi, mi convicción. Que nosotros hemos flojado las tuercas. Si bien es cierto que a veces todo era eh, la educación del pasado, de la nuestra, bien reiterativa, eh, hasta con, con los rasgos del generalísimo, cuando quisimos abrirla, Hubo unos años, como sabemos, de todas las transformaciones curriculares que se han dado. Pero ahora no hay nada concreto. Todo está eh, difuso, mezclado. Y quizás eso es lo que nos está pasando ahora. y usted cree, maestro? Bueno, este... Es un material para otro panel, pues, pero puede sí, despegar desde aquí. Sí, puede despegar desde aquí. Claro que sí. Sencillamente me ocupo de externar la algunos enunciados que pueden ser prejuicios, pero que no tenemos dificultad de someterlo al fuego de la crítica y de la interacción. <risa> <risa> en el sentido de que... porque qué... No nos preguntamos en gran medida, en la misma UAS, en el mismo ministerio, ¿por qué hay asignaturas que tienen seis horas y otras que tienen dos? Ese es el valor que se le da a las ciencias sociales en el currículum desde los que planifican. ¿Por qué hay asignaturas que tienen que contar? con el beneplácito de órganos de coerción para definirse desde la metodología. porque cuando tú ves que la libertad de cátedra ahora mismo está secuestrada porque cuando yo quiero impregnar mi estilo particular de cuestionar y de compartir los contenidos históricos, a través de una cátedra nacional se inhibe la individualidad veamos la educación también como parte del aparato que sirve para doblegar a las personas para que no seamos ciudadanos y para que seamos la meta que se propende hoy ...con los que habitamos en pueblos como este... ...para que seamos consumidores... ...y desde este punto de vista... ...se hace necesario... ...seguir repensando en Duarte... ...para seguir... ...planteando alternativas... ...para torpedear... ...en que no enseñemos... ...a memorizar datos... ...sino a cuestionar la realidad a fin de procurar la búsqueda de un estadio superior en la calidad y en la cantidad al momento en que se vive. Desde este punto de vista, hemos compartido la, otros la, escenarios la, donde sí, me he sí, sí. atrevido a decir que el derecho también asume esa función sí, en el aparato del Estado de doblegar y justificar. Así es. Y es cuento, es momento de pensar más allá decía, de este panel. Decía tu admirado y siempre leído Carlos Márquez, el derecho era el brazo armado del poder. <risa> Maestro, la frase de Juan Pablo Duarte, trabajemos, trabajemos sin descanso, no hay que perder la fe en Dios en la justicia, en nuestra causa y en nuestros propios brazos. Su valoración. Bueno, ahí hay un contenido eh, de sus creencias, como cristiano, que fue impregnada incluso en el proyecto de constitución, en nuestros eh, símbolos patrios. Pero el llamado a trabajar sin descanso, yo lo conectaría con esa frase lapidaria de nuestro Manuel Aurelio Tavares Justo, que dijo que la revolución, y ahí voy a complacer a Roberto, y para... para... Para subvertir la superestructura, ¿verdad? Y poder cambiar la base no de la sociedad, como el marxismo <risas> lo concibe. Si anda era... lejos el maestro! anda <risas> eh. <risas> lejos! La revolución es el resultado del trabajo constante y consciente de cada revolucionario. Entonces, el llamado al trabajo de manera permanente, de manera constante, en el contexto nuestro ahora es trabajar para materializar, para cristalizar los ideales de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios y refundar, y yo estoy de acuerdo con ese concepto, refundar la República Dominicana. El derrotero que lleva a la República Dominicana, el derrotero que lleva a la República Dominicana con un imperio que nos condiciona que nos ha invadido dos veces y los gobernantes del país siguen si diciendo que es nuestro aliado estratégico, o sea que el destino dominicano está unificado al destino del imperio que ya está erosionado y va en decadencia. Y Eso es una aberración en así términos conceptuales y hay que decirlo, aunque hiera en, los, en lo más profundo. Así es. A quienes se están propiciando esas ideas. Entonces, yo asumo el trabajo, como lo decía, yo dije, la educación. Soberanía la educación. Plena, maestro, pero, soberanía. pero hay un ministerio de educación que orienta el sistema educativo en el sentido de reproducir el sistema. Pero hay una asociación dominicana de profesores, otrora combativa y filosófica en el pasado. Otrora hora estoy diciendo, ¿verdad? Que puede ciertamente ser la, el, el clavo dentro del zapato Porque no hay revolución. Déjame, no déjame poner el broche a, a tu intervención Porque vamos a ir a la pausa Hay otra frase de, de Manolo que decía en el, parque, en el parque Independencia de la capital Oiganlo bien Oiganlo la... bien, señores del hartazgo si pretenden mancillar el nombre nuestro y, de, y del país, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas Escarpamos montañas de Quisqueya. Montaña. Vámonos a la pausa. Nosotros volvemos en breve. Ya no ya se vamos, vaya. Ya Hay ya más ya contenido ya de este ya magnífico ya panel ya con ya estas tres personalidades es intelectuales franco-majorizados. Ya estuvieron en San José. De sí, la señor. Semana. Vamos a la pausa.